Eh, hola, hola, buenas noches, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, eh, que, estén teniendo, que hayan tenido un buen día. Sean bienvenidos a la clase número 7 de álgebra y programación lineal. Eh, gracias por estar conectados, Ricardo, Judy y Lady. Sí, eh, ¿me escuchan? Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, buenas noches, gracias. Bueno, no conozco la cámara porque me, la tengo bloqueada, entonces tendría que reiniciar el computador. Entonces, bueno, mejor, mejor no, para no perder tiempo. Eh, bueno, eh, ¿qué les cuento? Como. Como ya se pueden haber dado cuenta, eh, creo, no, no les he enviado ningún correo, pero pues ya las notas están publicadas desde ayer. Entonces lo, los invito para que ingresen a, a Space y a Academusof para que verifiquen su nota y, y cualquier inconsistencia me comentan. Eh, ya bueno, en general en bien, aunque bueno, siempre... En algunos, pues, bajo punto, si no me colocan los procedimientos, digamos que eh, igual la idea es que ustedes coloquen los procedimientos, eh, así pues más o menos como, como hicimos en clase, que utilicen computador en, en algunas partes donde sea necesario, pero pues siempre argumentando los, los resultados, que pues es la idea, no, no simplemente, pues, colocar las respuestas. O, y bueno, y, y también lo de, lo de la, la verificación, que, eh, que es muy importante si uno quiere... En, asegurarse que las cosas están bien hechas, ¿eh? la, la verificación no, no era obligatoria en el taller, pero pues sí era obligatoria si uno quiere saber si, si no se equivocó en nada y, y, y bueno, asegurarse que todo esté correcto, está bueno, pero en, en general diría que, que vienen dentro de, de ustedes, dentro de, bueno, son, ustedes son seis, seis estudiantes, entonces bueno, eh, ah, bueno, hoy est estamos en el 50% del curso. <ríe> bueno, bien chévere. De pronto, bueno, valga la pena hacer una aclaración sobre el, el último punto, que yo diría que era como el, el más interesante. Bueno, digamos, eh, pues sí, porque bueno, sí digamos que el primero y el segundo, el tercero no, no ofrecen realmente nada, simplemente era aplicar algunas técnicas para resolver los sistemas de ecuaciones. El cuarto, bueno, era un poquito, un poco más aplicado sobre a los llamados puntos de equilibrio en, en microeconomía, pero pues el, la formulación estaba implícita en el enunciado, entonces simplemente era pues resolver el sistema de ecuaciones que, que tenía planteado, es decir, este y este, y pues ese era el punto de equilibrio. El quinto pues era el que tenía un poquito más de, de ingenio porque tenemos que interpretar el problema, y, pues, de pronto, si uno se equivoca en la interpre interpretación o planteamiento del problema, entonces uno puede resolver el sistema muy bien, pero, pues, el resultado no, no va a ser correcto. Eh, y, pues, la verificación no serviría de nada en, en ese caso. Entonces, bueno, digamos, eh, este enunciado, bueno, vamos como a, a escribirlo un poquitico aquí, aquí abajo, eh, pues, planteaba una ecuación que ya, ya estaba dada que era que los costos de producir X unidades de, de cierto artículo era C igual 3X más 600. Pero pues el problema venía como en la forma de armar las, la, la otra o las otras ecuaciones, depende de cómo lo, lo quiera ver uno. Entonces, digamos que cuando intervienen estos problemas de, de microeconomía, de costos, ingresos y utilidades, entonces, pues, bueno, precisamente aparecen esos tres parámetros. Los costos, lo que cuesta producir cierta mercancía. Los ingresos, que es el dinero que uno recibe por la venta de, de la mercancía. Y las utilidades, que sería naturalmente la diferencia entre los ingresos y los costos. Pero el objetivo pues, es obtener buenas utilidades. Entonces, eh, eh, entonces esas tres, esos tres parámetros se relacionan a través de la función de la ecuación utilidad es igual a costos, ah, perdón, no, al revés, es igual eh, a ingresos menos costos. Digamos que es una, es una ecuación bastante natural, eh, que bueno, bastante natural es lo que uno entiende por, por utilidad o, o ganancia. Entonces, bueno, eh, el enunciado decía si los artículos se venden a 5 dólares cada uno. Bueno, los artículos se están vendiendo a ese precio. Entonces, si se están vendiendo, significa que los ingresos que se reciben por artículo sería 5 veces X. Y pues aquí entonces tenemos una, una, una ecuación. Pero además dice cuánto deberá producir a fin de lograr una utilidad semanal igual a 190 eh, dólares más el 10% de los costos de producción. Entonces, bueno, ahí nos están diciendo una utilidad semanal. Entonces, listo. Sería la letra U de utilidad. Y eso debería de ser igual. Acá dice utilidad semanal igual a 190 dólares. Entonces, es decir, 190. Más. Colocamos el más porque acá, acá dice más. Y luego dice el 10% de los costos de producción. Entonces, bueno, recordemos que 10% significa 10 dividido 100. Siempre el porcentaje significa división entre 100. Entonces, esto es lo mismo que escribir el número decimal 0,1. Listo. Entonces, para armar la ecuación, ustedes son libres de utilizar el 10%, el 10 sobre 100 o el 0,1. Cualquiera, cualquiera está bien, ¿sí? Pero bueno, supongamos que yo voy a utilizar el 0,1. Entonces dice el 10% de los costos de producción, es decir, 0,1 de los costos de producción, es decir, 0,1c. Listo. Bueno, entonces de esta forma uno tiene armadas estas tres ecuaciones. Eh, bueno, de hecho cuatro, si incluimos la de aquí arribita, ¿sí? la, de, la de la utilidad. Pero pues no nos asustemos, ¿no? Esto, esto ustedes lo, lo, lo resumen en dos ecuaciones rápidamente. ¿okay? A veces uno no tiene ni la necesidad de ver estas cuatro, sino que una vez lo resumen en dos. Entonces, la principal, que es costos, es igual a 3x más 600. Y la otra, pues, como la utilidad es lo mismo que ingresos menos costos, entonces lo que yo tengo... Aquí, y teniendo en cuenta que los ingresos son de 5X, entonces yo escribo acá 5X, que son los ingresos, acorde a esto, menos los costos, escribo menos costos, y esto nos estaría dando la utilidad, pero la utilidad también es igual a lo que dice esta última ecuación. Entonces, esto tiene que ser igual a 190 más... 0,1 C. Y estas dos ecuaciones serían las que tendríamos que resolver para, para encontrar la solución del problema. Entonces, sí, bueno, aquí yo, yo arriba lo quise plantear como con cuatro ecuaciones, pues como para separar todos los, los parámetros que intervienen aquí, que es la utilidad, la, lo, la utilidad, los ingresos y los costos. Pero también uno puede directamente construir estas dos ecuaciones simplemente teniendo en cuenta que 5X, que son los ingresos, le resto los costos. Y eso debe ser igual, acorde a lo que dice esta parte del enunciado, 190 más el 10% de los costos. Y listo, uno tiene estas ecuaciones. Ustedes la, la, resuelven, la resuelven por cualquier método. Y bueno, si no me equivoco, si sí, creo que sí, la respuesta a esto era X igual 500. Por lo tanto, se deben producir 500 unidades del artículo a fin de lograr la, la utilidad eh, pedida. Listo. Bueno, y digamos que esto sería todo el, el, el taller. No sé si tengan alguna pregunta, si ella queda alguna duda o, o de algún otro ejercicio. Profe, que a mí, profe, pues, a mí usted me calificó insuficiente y, y pues pues no hice todo el el, ¿Cómo es que usted me dijo que no había hecho? Aquí estoy mirando el ejercicio, el procedimiento, pero... Es que, mm. tengo, es que tengo cuatro materias y es... Por ejemplo, usted no tiene tampoco ni... Pero me calificó insuficiente y yo presenté el trabajo. Eh, te coloqué eh, dos. Sí, dos. Eh, creo que nada más, Solamente entregaste los puntos 4 y 5 ¿okay? El 1, 2 y 3 no, eh, no los hiciste todos y, y, solamente, y creo que el 3 no lo hiciste, no me, me equivoco Y el 1 y 2 solamente me colocaste las respuestas Ya le miré, ya estoy mirando aquí porque Ya estoy mirando porque <coughs> Entonces por eso, digamos, yo te coloqué 2 porque pues cada punto vale 1 son cinco entonces solamente estaban completos y correctos el 4 y el 5. Eh, digamos que si hubieras colocado algo de procedimiento en los puntos 1, 2 y 3, algo, pues yo ahí valgo algunos puntos. Pero pues así no, no puedo. Pero pues igual no te desanimes, todavía pues queda el último trabajo y, y no, vas, no vas perdiendo la, la, el espacio académico. Es que una vez se puede hacer un, esto es un ejercicio se puede hacer un ejercicio y es, es casi una hora que se tira uno haciendo un ejercicio porque uno tiene que mirar la clase y lo que hay donde no entendí, porque uno en la clase entiende perfectamente. El tema es cuando uno va a hacer el y uno dice, pero es pues que entonces empiezan a mirar, tiene que ver el video, repetir, mirar. El. Sí, yo, yo entiendo. Ah, pero bueno, eh. bueno, pues igual ya, igual ya pues no, no te preocupes, ya el, el tema que queda es más fácil, ya digamos que pasamos lo, lo complicado del curso, el, lo que queda es, sí, es realmente sencillo, ustedes lo, lo van a ver y, y vamos a utilizar algún, un programa también para, para ayudarnos a, a resolverlo, entonces eh, este próximo trabajo sí eh, escribiéndome los procedimientos, desde luego pero, eh, puedes lograr el 5. El eh, digamos, bueno, lo que queda es lo que se llama programación lineal. Digamos, las la primeras dos unidades vimos lo, la parte de álgebra y ahora viene lo que se llama programación lineal, que en realidad no tiene mucho que ver con, con programación como tal sino que hace referencia como a, a optimización de desigualdades. Entonces, en la unidad anterior nosotros estudiamos sistemas de ecuaciones. Y ahora vamos a estudiar sistemas de desigualdades. Eh, y es cortico, ¿sí? Solamente son dos semanitas de clase. El, el taller en realidad es, no, es, no es muy largo. Entonces, bueno, ustedes pueden ver, tiene, tiene 11 puntos. Ah, y le coloqué 10. Este es el 11. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo. Y con lo que veamos hoy, pues ya podremos resolver más de la mitad del, del taller. Eh, bueno, vamos, vamos a hacerle entonces. Eh, listo. Bueno, y, y desde luego, pues vamos a utilizar el conocimiento previo que tenemos sobre ecuaciones para resolver desigualdades. O sea, no es, no es que vayamos a introducir muchas cosas nuevas ni nada de eso. Bueno, entonces vamos primero como a empezar con la, la parte teórica, digamos, de, la, de las desigualdades para aprender a resolverlas. Entonces la idea es que uno tiene una, una expresión que involucra algún símbolo, signo de mayor que o menor que, y el objetivo es encontrar los valores, la, que, la, los valores que hacen que esa desigualdad, que esa expresión matemática tenga una solución. Entonces vamos a aprender a a encontrar la solución, a representarla en el plano, en la recta numérica, y listo. Esa sería como la parte teórica. Y luego, pues, estudiamos algunos problemas de aplicación, eh, a, a problemas así como tipo económico, como el, el último ejercicio del taller. Bueno, entonces... Eh... Profe, qué pena. Es que aquí donde estoy no hay luz y estoy conectada con los datos por si en algún momento me llegó a desconectar, es por ese tema. Es que todavía no ha llegado a la luz, hoy hemos estado todo el día aquí sin luz en el pueblo. Ah, listo, dale, dale, yo entiendo. Y a Judy siempre se le cae el, el internet también allá donde, donde presenta problemas de conexión. Bueno, listo. Entonces, eh, el tema de desigualdad de lineales. Vamos, primero, bueno, vamos a poner de contexto. Los símbolos, los símbolos matemáticos que utilizamos para comparar números digamos en toda la unidad lo único que hemos visto es el, el símbolo más importante Voy a colocarlo aquí ponerle signos matemáticos para comparar números entonces el más importante que uno ve es el símbolo signo igual. ¿Qué utilizamos? Pues para decir que un número es igual a otro. Para decir que Juan pesa lo mismo que Pedro. Que Marcela tiene la misma estatura que Adriana. ¿Sí? Utilizamos para hacer comparaciones iguales. Pero también existen otro par de símbolos llamados mayor que, aquí este, es un poquito más, el mayor que, y el otro, el llamado menor que. Andate, menor que. A colocarle los nombres aquí. entonces Este se lee igual. Este de aquí sería mayor que. Y este menor que. Y pues estos dos últimos nos dicen, nos comparan los números, nos dicen que uno es más grande que el otro o uno es más pequeño que el otro. Eh, una, una, una, una, eh, una forma fácil para recordarlos, para aprender a cómo leerlos, es pensar que estos signos son como unas bocas que se están comiendo al número más grande. Entonces, el mayor que, lo que significa es que se está comiendo al número que vamos a colocar a la izquierda. El menor que es una boca que se está comiendo el número que vamos a colocar a la, a la derecha. Eh, por ejemplo, por aquí, Ejemplo, entonces supongamos, bueno, por ejemplo, más bien eh, 10 es mayor que 4. Listo, sabemos que el 10 es más grande que el 4. Entonces colocamos el símbolo comiéndose al 10 que es el número más grande. La boca abierta se come al más grande, que es el 10, que es el que está a la izquierda. Por lo tanto, esto se lee 10 mayor que 4. Bueno, otro ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí 8 menor que 50. Bueno, sabemos que el 50 es mucho más grande que el 8. Entonces vemos que colocamos el signo comiéndose al 50. Y se lee 8 es menor que 50. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? No, profe. Mm, esos símbolos, signos tienen mucha mucha flexibilidad, digamos. Eh, lo importante notar es que, por ejemplo, aquí en 10 mayor que 4, la boca abierta siempre se come al más grande. Yo esto lo puedo escribir como invertido, es decir, de la siguiente manera. 4 es menor que 10. Entonces, eh, notemos que cambió la expresión. Ahora el 4 está a la izquierda y el 10 está a la derecha. Sin embargo, la boca del, del signo se sigue comiendo al número más grande, que es el que está a la derecha. En este caso, el 10. Entonces, intercambiamos el orden de los números, sí. Pero la boca sigue comiéndose al más grande. Al hacer este intercambio, lo único que cambia es la forma en cómo lo vamos a leer. Aquí, este, este de acá se lee 10 mayor que 4. Y este se lee 4 menor que 10. Pero siempre se está respetando el hecho de que el más grande es el que se come la boca del, del signo. De, de igual manera este de aquí. Pues sería 50 mayor que 8. Listo. Bueno, eh, esa parte no la vimos en las unidades anteriores porque las matrices no, y, y los sistemas pues no tenían esas propiedades de, de decir que un objeto era más grande que el otro. Eso solamente es una propiedad que tenemos con los números que nosotros manejamos. Bueno, eh, y de luego también aplica para los números negativos y las fracciones y todo eso. Por ejemplo, menos eh, 5, voy a comparar el menos 5 con el, el menos 12. bueno, voy a dejarle aquí como un, un espacio. Ahí yo tengo que colocar el símbolo, el, el signo matemático. Y aquí coloco el menos 12. Listo. Entonces, ¿qué signo tengo que colocar aquí? ¿Mayor que o menor que? Ma mayor mayor que a ver entonces pongo ahí mayor que y sí, es es, es correcto eh, los números negativos funcionan como a la, a la inversa digamos mientras un número sea más negativo, o sea más grande pero negativamente entonces simboliza más deuda por lo tanto es más pequeño entonces el uno prefiere deber menos 5 uno prefiere deber 5 euros a deber 12. Por lo tanto, el más grande es el menos 5. Correcto. Bien, eh, otra forma también de, de, de aprender a ordenar los números es escribiéndolos en la recta numérica. Entonces uno dibuja una línea, ahorita la, la hacemos, eh, y ubica los números. El 0 en el centro, a la derecha del 0 los positivos y a la izquierda los negativos. Decimos que un número es más grande que el otro si está a la derecha en la recta numérica. Y desde luego, entonces, aquí con los negativos, pues el menos 5 está a la, a la derecha del menos 12. Por lo tanto, el menos 5 es más grande que el menos 12. Bien. Eh, esos signos, mayor que, menor que, y el igual, se pueden combinar. Mira aquí podemos combinar los signos de desigualdad. Por ejemplo, a ver, este signo se lee mayor o igual. Ponele aquí el nombre: mayor o igual. Entonces, este signo es una combinación del mayor y el igual. Entonces, noten la diferencia. Simplemente lo que hemos hecho es que al mayor que le colocamos una rayita abajo. Entonces, esto es una combinación entre el mayor que y el igual. Lo que, lo que nos dice es que el número que vamos a colocar a la izquierda es más grande o incluso igual que el que está a la derecha. Entonces, eh, por ejemplo, aquí. cuando uno dice x es mayor o igual que 4. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que X puede tomar cualquier valor que sea más grande que el 4, el 5, el 6, el 10, el 20, el 1 millón, pero también puede tomar el 4. Entonces, la rayita está para decirnos que el 4, el número que va de este lado, se incluye dentro de los valores que puede tomar X. Eh, de manera análoga también tenemos el menor o igual. Entonces, simplemente sería escribir el menor... Y le colocamos una rayita abajo. Ahí queda. Entonces, eso se lee menor o igual. Entonces, ejemplo. Si a uno le dicen 10, eh, vamos a escribirlo así más bien. X es menor o igual que 10. Entonces, noten que la, la boca se come al 10. El 10 sería el más grande. Entonces, X es más pequeño que el 10, es inferior. Pero como aparece una rayita abajo, significa que X también puede tomar el valor del 10. O sea, X puede ser 10, 9, 8, 7, cualquier número negativo. Eh, puede ser 9.5, 9.6, 2 tercios, cualquier fracción. Lo importante es que el número sea igual a 10 o más pequeño. Eh, bien, listo. Entonces tenemos estos dos. Eh, hay otro que es el símbolo desigual que sería eh, escribir el igual y trazarle una, una raya. A ver, este de aquí. Se lee diferente de o desigual. Bueno, este no nos interesa tanto realmente, no lo vamos a utilizar en el curso, pero pues lo que hace simplemente es decir que dos números son diferentes. ¿sí? Entonces, 4 es diferente de 5. Listo, eh, ¿alguna pregunta? No, profe. Todo bien. No, señor. Bueno, listo. Judy, Judy, Judy volvió al internet. Eh, bueno, listo, entonces. Sí, profe. Eh... Qué pena y no sé qué. Si está más maldito el internet y se me cae a cada rato. Dale, no te preocupes. Eh, bueno, entonces la idea es. Es resolver sistemas, resolver ecuaciones que involucren, desigualdades, perdón, que involucren algún tipo de incógnita. E involucren estos signos de mayor que, menor que, menor o igual o, o desigual. Entonces, bueno, vamos con un, un ejemplo. Bueno, ah, una, una desigualdad sencillita. Aquí. Entonces, bueno, vamos a resolver desigualdades con una incógnita inicialmente, ¿sí? Una sola incógnita. Entonces, acá tenemos la, la desigualdad 2X más 1 menor o igual que 3 más X. Entonces, bueno, eh, bueno eso sería, vamos a ponerle aquí ejemplo 1... Mm. Bueno, hay que notar que eso se llama desigualdad porque involucra un signo de desigualdad, que en este caso es el menor o igual. Entonces, aparece una sola incógnita porque el único, la única letra que tiene el problema es la letra X. Aparece aquí y acá. O sea, la X aparece en dos lugares, pero pues es una misma letra. Entonces, tiene una sola incógnita. Eh, se llama lineal... Eh, bueno, hay, hay muchas razones por las cuales esto se llama lineal. Eh, una de ellas es que el exponente que tiene la incógnita es el número 1. Eh, si nosotros nos fijamos aquí en la X, el exponente es el número que va arriba, ¿sí? el número que uno le coloca arribita en pequeñito. Cuando uno no le coloca ningún número arriba en pequeñito, uno sobreentiende que hay un número 1. Así. En ambas X. En esta también uno sobreentiende que hay un número 1. Cuando esto ocurre, uno dice que la desigualdad es lineal. Si uno tuviera un, un X cuyo exponente sea el número 2, por ejemplo. Entonces, esto se llama desigualdad cuadrática o desigualdad de grado número 2. Esto no nos, inter no, no, no nos interesa en el curso. No, no hay tiempo, digamos. No. Eh, pero pues también tienen sus técnicas para, para resolverse. Eh, bueno, listo. Entonces, bueno, dejémoslo como estaba antes, que es así. Entonces, el objetivo es descubrir cuál es el valor de X. Aquí sucede algo muy interesante. Eh, cuando nosotros resolvimos ecuaciones en la unidad anterior, nosotros llegábamos a un único valor de X, aunque también teníamos dos alternativas raras, que sería que la ecuación no tuviera solución, eh, que el sistema de ecuaciones no tuviera solución, o que tuviera infinitas soluciones. Bien, Entonces, resulta que con las desigualdades, las cosas raras ocurren un poquito más. Es decir, las soluciones de, de las desigualdades no son únicas, son infinitas, tienen muchas soluciones. Bueno, entonces vamos a, a resolver esta. Inicialmente la, el objeto es el mismo de una ecuación, que la X quede en un miembro solita y los números conocidos queden del otro miembro. Entonces, bueno, tenemos dos miembros. Aquí por un lado aparece esta X aquí y aquí aparece esta otra. Entonces uno escoge un miembro. Por ejemplo, el izquierdo. Entonces lo que hacemos es pasar la x que está a la derecha, este, acá a la derecha, la pasamos al otro miembro. Entonces seguimos la misma regla de que si está sumando aquí, al cambiarlo al otro miembro, va a pasar a negativo. Entonces va a pasar a restar. Lo borramos de acá y la escribimos acá y nos queda menos x. Listo. Bueno. Con el 1 que aparece acá, con este más 1, también hacemos la misma jugada. Ese más 1 está sumando. Entonces, como no tiene la x por ningún lado, entonces lo pasamos al otro lado, lo borramos de ahí, y lo escribimos acá, pero restando, y queda menos 1. Ahora ya podemos simplificar un poquito, realizar operaciones. Entonces, aquí a la izquierda tenemos 2x menos x Dos manzanas menos una manzana. Eso significa que ya aparece una sola manzana. Es decir, la X queda solita. Y aquí en el otro lado tenemos 3 menos 1. Eso es 2. Listo. Entonces, bueno, eh, el objetivo es que la X quede sola. Aquí ya quedó sola. No hay, no hay más nada que hacerle. Aquí la X está solita. No tiene ningún número acompañándola ni nada de eso. Y el otro lado, pues ya, ya tenemos todas las operaciones simplificadas. Entonces, esta sería la respuesta de la desigualdad ¿Sí? la solución de este problema es x menor o igual que 2 entonces, notemos algo muy importante si esto fuera una ecuación nosotros diríamos que la solución es x igual a 2 la solución es 2 y punto pare de contar pero acá estamos en una desigualdad lo que nos está diciendo esto es que la solución es que x sea menor o igual al número 2 algo parecido a lo que eh, expliqué ahorita acá arriba con este signo que decía que X era menor o igual que 10. Entonces, X podía tomar el número 10 y cualquier número más pequeñito que el 10. Acá tenemos lo mismo, pero con el número 2. Esto me está diciendo que la solución es X más pequeño o incluso igual que el número 2. Vamos a escribir eso con palabras acá. La solución... Son los valores X iguales o más pequeños que el número 2. Listo. Esto que escribí con, con palabras es lo mismo que está escrito acá con símbolos matemáticos. Eh, y, y bueno, desde luego uno puede ensayar. De hecho es... Ah, bueno, también queda muy, muy, muy importante la verificación, porque acá también se puede hacer verificaciones. Entonces, ¿cómo uno verifica? Entonces, para hacer verificación, verificación, debemos tomar cualquier X que sea más pequeño o igual que el 2. Entonces, bueno, debemos tomar un X que sea menor o igual al 2, cualquiera. Entonces, ¿ustedes qué dirán? ¿Cuál x quieren tomar para hacer la verificación? ¿La del lado de 2x más 1? En... No, no, no, no, no. O sea, la idea es que para hacer una verificación, uno tiene que, que tomar un número concreto. Un número. Y pues ese número nosotros lo reemplazamos aquí en la primera desigualdad. Y nos tiene que dar algo correcto. ¿sí? Pero pues necesitamos escoger el número por el cual vamos a hacer la verificación. En la unidad anterior, el número con el cual hacíamos la verificación, pues era el, el que conseguíamos aquí de este lado, que era el 2. Pero acá... Nosotros podemos hacer la verificación con cualquier número que sea igual al 2 o más pequeño. O sea, tenemos una infinidad. Puede ser el 2, el 1, el 0, el menos 3, el menos 4, el menos 20, cualquiera. Cualquier número que ustedes quieran tomar. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál quieren tomar? Sí, eh, con el 1. Con el 1. Correcto. Vamos a hacer... X igual a 1 y vamos a, a verificar. Es cualquiera. Eh, de pronto, como recomendación, mmm, yo aconsejaría de pronto tomar números. No tomen el, el número que les da aquí, el límite. Ese no lo tomen. Tómenlo un poquito más alejado. Digamos, bueno, acá listo con el 1. También se podría haber hecho con el 0. Con cualquiera. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, reemplazamos X igual a 1 en la primera desigualdad listo, la primera vamos esta y borramos la x y colocamos el 1 pues, ojo oh, acá es importante colocar paréntesis porque si no eso va a aparecer un 21, en realidad es 2 por 1 aquí y acá, bueno acá no es necesario paréntesis porque no hay confusión desarrollamos esto siempre dándole prioridad a la multiplicación sobre la suma, es decir hacemos acá 2 por 1 eso es 2 Aquí tenemos 3 más 1 es 4. Y terminamos de sumar eso, 2 más 1 es 3. Y listo, hemos llegado a la expresión 3 es menor o igual que 4. Y ahora uno se pregunta, ¿esto es verdadero o es falso? Que 3 sea menor o igual que 4. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero porque es menor que 4. Correcto. Entonces... La, vamos a colocar acá entonces, la expresión o desigualdad, 3, menor o igual que 4, es verdadera. Por lo tanto, la verificación, verificación es correcta. Listo. Esto que acabamos de hacer con el x igual a 1, vuelvo y repito, lo podemos hacer con cualquier número que cumpla la condición, de ser más pequeño o igual que el 2. Con el cero también hubiéramos llegado a, a una desigualdad verdadera. Listo. Bueno, eh, preguntas. No, señor. Eh, bueno, digamos aquí arriba pues ya conseguimos la respuesta de esto que era x menor o igual que 2 ¿sí? y también la escribimos con palabras la solución son los valores x iguales o más pequeños que el número 2 bien eh, también hay una notación que es la notación de intervalos no sé si de pronto se acuerden entonces vamos a, a introducirla vamos a escribirlo por aquí como para no separar tanto esto la idea entonces eh, vamos a colocar acá es importante usar la notación de intervalos. Y bueno, esta es muy, muy importante porque, bueno, ustedes más a, en el siguiente curso, ustedes están próximos a, a ver el curso de estadística. Y pues allá ve, uno ve eh, datos agrupados con intervalos. Entonces, este concepto lo, lo vamos a usar. Bueno, eh, entonces notación de intervalos para desigualdades. Entonces, vamos a hacer es lo siguiente a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, bueno, acá nos dicen x es menor o igual que el número 2 entonces, el más grande número que puede tomar es el número 2 entonces vamos a escribir aquí el número 2 y a la derecha vamos a colocarle un corchete a ver Andale, bueno, listo, vamos a, bueno, vamos a colocar aquí el número 2, voy a colocar a la izquierda de él una coma, y aquí voy a colocar el número infinito en matemáticas, el número infinito en matemáticas es el número 8 acostado este número, eh, este signo no es una idea, el infinito es una idea, no es un número entonces bueno eh, y, y aquí a la izquierda del infinito le voy a colocar el número menos entonces esto de acá es un intervalo, y lo que nos está agrupando son, es una infinidad de números. Eh, el número menos infinito significa que nosotros podemos tomar el valor de x muy, muy infinitamente negativo, y vamos a estar en la solución. Por ejemplo, como la regla dice que, la, la, la, la solución dice que x tiene que ser más pequeño igual que 2, x podría ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1 millón, menos 2 millones, menos 3 billones, menos 15 billones. Cualquier número infinitamente negativo es una solución. Entonces, para nosotros representar esto, usamos el signo, el símbolo menos infinito, este de aquí. Y luego aquí a la derecha, nos colocamos el número 2, separamos estos dos eh, símbolos con una coma. ¿Sí? Aquí colocamos en la mitad una coma. Y aquí colocamos el 2, que es el límite que tiene aquí la, la solución. A la derecha del 2 colocamos un corchete. Este es el símbolo corchete, como un paréntesis, pero más eh, rectangular. Y significa que el número que acompaña al corchete también es una solución de la desigualdad. En este caso, como nos está diciendo que el número 2 también puede satisfacer la desigualdad, porque x puede ser incluso igual que el 2, entonces colocamos un corchete aquí a la, a la derecha. Si nosotros en lugar de tener menor o igual, hubiéramos tenido menor, así, entonces ya tendríamos que quitar este corchete de acá, y poner un paréntesis, un paréntesis, un paréntesis así, y listo. Pero bueno, ahorita vemos un ejemplo de esto, por ahora dejémoslo como, como estaba, así. Bien, eh, bueno, entonces eh, vamos a, bueno, como esta es la solución vamos a darle un nombre, vamos a escribir S mayúscula aquí ¿vale? a este intervalo. Entonces la S mayúscula de solución. Lo que esto nos está di diciendo es que la solución es este intervalo. Bueno, ya, ya ahorita vemos otro, otro ejemplo de, de intervalo para, para aclarar un. Eh, aclarar mejor la idea. Eh, primero vamos ahora vamos a, a representar la solución en la recta numérica entonces bueno voy a, a cambiar de pantalla un momento. Bueno, vamos acá. Listo. Bueno, vamos a escribir lo que teníamos en, en, en, el, en el ejemplo. Entonces teníamos que la solución era x menor o igual que 2. Entonces vamos a escribir aquí, x menor o igual que el número 2. Y también introducimos la notación de intervalos que dice que la solución es igual a menos infinito, coma Colocamos aquí el 2 y a la derecha un corchete. Entonces, ambas cosas nos están diciendo lo mismo. ¿sí? Esta es la eh, notación algebraica y es notación... A ver, ya vamos a borrar aquí. Ah, pero acá puedo escribir. A ver. Esta es notación algebraica. Esta de aquí es notación de intervalos. Bien, una tercera notación y muy importante es la notación en la recta numérica. Voy a ponerla aquí. Notación en la recta numérica. Entonces vamos a dibujar una línea... Aquí una línea horizontal. Bueno, medio horizontal, aquí acorde a, a mi, mi pulso. Y vamos a colocarle dos flechitas en los extremos. Aquí. En el centro de la línea vamos a ubicar el número 0. Y pues la idea es que cada puntico que tiene la línea representa un número. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí va el número 1. Y acá iría el número 2. Entonces, por aquí estaría el número 3, y pues así sucesivamente. De igual manera, a la izquierda del 0, ubicamos los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, y así. Eh, aquí, arribita de la, de la puntita de la flecha de la, de la derecha, vamos a colocar el símbolo infinito, positivo. ¿sí? Entonces, ojo, esto se lee bueno, aquí el nombre infinito positivo. Entonces, ¿qué significa? Que a la derecha van los números más y más y más grandes y más y más positivos. Y aquí a la izquierda, por analogía, vamos a colocar el símbolo menos infinito, un 8 acostado. Y significa negativo entonces, significa que los números que van a la izquierda van a ser cada vez más y más y más negativos infinitamente negativos bien, entonces lo que vamos a hacer para representar la solución que tenemos acá que es x menor o igual que 2 en la recta numérica entonces bueno, lo voy a mostrar de dos formas vamos a ubicar el número que nos da la desigualdad que es el número 2, que está aquí y vamos a ubicarlo aquí en la recta numérica. Vemos que el número 2 está justamente aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, encima del número 2, vamos a dibujar un círculo. Aquí vamos a colocar un círculo. Listo. Entonces, ahora nos vamos a fijar en el signo que tiene la desigualdad. Este signo es menor o igual. Entonces, como dice que menor, o sea, lo importante por ahora es que nos fijemos en que dice menor, entonces nosotros vamos a trazar una flecha que va a ir hacia la izquierda, empezando en el círculo, así. Va a ir hacia la izquierda, una flechita. Listo, entonces bueno, y ahora nos vamos a fijar en si la desigualdad tiene la rayita abajo, es decir, el igual. Como esta desigualdad tiene una rayita acá abajo, lo que vamos a hacer ahora es colorear, rellenar el círculo, que nos quede re eh, relleno, coloreado aquí en este caso de azul. Así. Ah, si no hubiera estado eh, la rayita abajo, no lo coloreamos. Bueno, entonces, ¿qué significa este proceso que acabamos de hacer? La idea es que los números que quedan debajo de la línea azul, que hemos dibujado con el círculo relleno, los números que están justamente debajo de esto, forman parte de la solución de la desigualdad. Entonces, como ustedes pueden ver, el 2 queda debajo del círculo coloreado. Por lo tanto, el 2 forma parte de la solución. El número 1 también. El 0, el menos 1, el menos 3, el menos 3, sí. Eh, y como es una flechita, significa que la flecha pues, va hacia acá, hacia la izquierda indefinidamente significa que cualquier número que ubiquemos de este lado, también va a ser una solución. Los números que no quedan cubiertos con esta flecha de color azul, significa, es decir, los que están a la derecha del 2, estos de acá, no forman parte de la solución. Bueno, eh, yo creo que la notación de intervalos se aclara un poquito más con el uso de la recta numérica. O sea, eh, más bien, sería como más... Eh, lo mejor sería, ustedes calculan primero la solución algebraica, así como la tienen escrita aquí, e inmediatamente representan el problema en la recta numérica. Entonces, pues una vez queda así en la recta numérica, lo que ustedes hacen es fijarse, si la, el circulito quedó relleno, entonces ustedes colocan un corchete, así. Si no hubiera quedado relleno, ustedes hubieran colocado un paréntesis. Listo, ustedes miran la flecha hacia dónde va. Si va hacia la izquierda, entonces ustedes ven que va a un menos infinito. Entonces colocan aquí el menos infinito. Y bueno, lo separan por una coma. Y ojo, con los símbolos infinito siempre colocamos paréntesis. Nada ¿no? de colocar un corchete aquí con este símbolo. Eh, la idea de los corchetes es que los corchetes incluyen los números que están pegados a esto. O sea, este corchete incluye al 2. Pero colocarle un corchete al menos infinito es algo que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el infinito no es un número. Infinito es una idea de algo que nunca termina. Entonces, por eso colocamos un paréntesis eh, como el, para seguir el, el, ese convenio matemático. Bien. Eh, ¿Preguntas? No, profe. La numérica no lleva a ti de en la U, me equivoqué. <ríe> okay. bueno. eh, una notación alternativa. Vamos a, vamos a ponerla aquí también. Notación alternativa en la recta numérica. Entonces, es alternativa, es, es otra opción de representar esto. Pues bueno, vamos a, a dibujar la recta numérica así como, como lo hicimos acá. Le colocamos los infinitos. Ubicamos el origen. El 0. Ubicamos el 1. El 2. Y bueno, los que queramos colocar. Entonces, otra forma para, para, para escribir la solución es fijarse. Si aquí nos aparece el menor o igual, entonces el menor o igual lo vamos a asociar al corchete. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un corchete justamente en el número 2, que es el que está aquí limitando. Aquí vamos a poner un corchete. Así. De esta forma. Y el corchete va a estar mirando hacia la izquierda. Porque, como dice menor o igual, dice menor, entonces vamos hacia la izquierda. Y rayamos o coloreamos todos los números que van aquí, hacia la izquierda. Así. Y listo. Esta sería una forma alternativa de representar la solución. Ambas representan la misma idea. Donde coloreamos es una solución de la desigualdad. Incluyendo el número 2 que está con el corchete. Bueno. Entonces, bueno, vamos con otro otro eh, ejemplo. Vamos con otro ejemplo. A ver. Eh, bueno, por acá ahora se me perdieron los ejemplos que yo tenía escrito por acá para hacer un segundito. Bueno, vamos a, a inventarme una, una, una desigualdad. Entonces, bueno, eh, otro ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, ejemplo 2. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos la desigualdad. A ver, a ver. Eh, 3X. Menos 8 más 9x menor que 20 menos 2x. Listo. Tenemos esa desigualdad. Únicamente la incógnita es la letra x. Entonces, el objetivo es que la x quede de un solo lado. Entonces, nos deshacemos cambiamos de miembro este menos 2x, ¿sí? lo pasamos al otro lado. Entonces quedaría 3x menos 8 más 9x, acá está restando este menos 2x, entonces aquí pasa positivo, más 2x, menor que 20. Bien. Si queremos, de una vez podemos simplificar. Entonces, aquí tenemos 3x, aquí tenemos 9x y aquí tenemos 2x. Entonces, todos son términos semejantes, los sumamos. 9 y 2, 11. 11 y 3, 14. Entonces, acá tenemos en realidad 14x. Menos 8, este menos 8, lo escribimos ahí. Menor que 20. Nos deshacemos ahora del menos 8. Pasamos al otro miembro. Acá está restando. En el otro lado va a pasar a sumar. Entonces quedaría el 14x solito. Menor que 20. Más 8. Terminamos de simplificar. Bueno, seguimos simplificando. 14x es menor que 28. Y bueno, ahora nos tenemos que deshacer de este 14. ¿Cómo hacemos para deshacernos de él? Pasa a dividir, profe. Correcto, entonces pasamos a dividir el 14 al otro lado. Quedaría 28 dividido. 14. Y bueno, este ejercicio inventado me salió bonito porque 28 es la, eh, 14 es la mitad del 28. Entonces, 28 dividido 14 es 2. Y nos queda la solución x menor que 2. Pues esta es la solución algebraica del problema. Cualquier número menor que 2 es la solución de esto. Y bueno, casualmente es el mismo 2 que tenemos acá. Pero bueno, listo, quedó con 2. Eh, hay una diferencia, hay una ligera diferencia de esta solución con la anterior. Y es que aquí únicamente dice menor que. Menor que. Mientras que acá arriba era con el menor o igual. ¿sí? Esto cambia, cambia un poquito la, la gráfica. Bueno, entonces vamos, eh, antes de graficar esto, vamos a hacerle una verificación. Digamos, si uno se equivocó en alguna parte, no valdría la pena ponernos a graficar si hay un error eh, de, eh, antes de, si, hay, si hubo un error en el procedimiento algebraico. Entonces, bueno, vamos a hacer una, una verificación aquí. Vamos acá. Verificación. Y bueno, entonces, la idea para hacer una verificación, ustedes toman X igual a cualquier número. Lo importante es que sea menor que el 2, acorde a esto. Ojo, que aquí no hay rayita abajo, o sea, el número tiene que ser más pequeño de forma estricta que el 2. Puede ser 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 20. ¿Cuál número quieren tomar? ¿Cómo un número negativo? Listo. El, vamos a tomar, por ejemplo, el menos 5. Aunque saben lo que yo... Yo tomaría el, el número 0. ¿Por qué el 0? Porque digamos, el, el 0 es un número muy bonito, porque multiplicar por 0 es fácil. Cualquier número multiplicado por el 0 da 0. En cambio, multiplicar por un menos 5, por un menos 10, menos 4, bueno, nos tomaría un poquito más dependiendo del número. Entonces, bueno, eh, pero bueno, vamos a hacerla con el menos 5. Entonces, tomamos la primera eh, desigualdad, esta de aquí, y la escribimos abajo. Entonces, era 3x menos 8 más 9x. Aquí, aquí. 3x menos 8 más 9x, menor que... 3x menos 8 más 9x menor que 20 menos 2x. Mira acá, 20 menos 2x. Y reemplazamos entonces la x por el menos 5. Con cuidado y poniendo paréntesis, miren, acá si yo no pongo paréntesis, yo voy a pensar que es 3 menos 5. Pero en realidad es 3 multiplicado por menos 5. Entonces, luego viene menos 8 más 9 paréntesis. Menos 5, menor que 20, menos 2, multiplicado por menos 5. Cierro paréntesis. Hacemos las operaciones, siempre dándole prioridad a la multiplicación sobre la suma. Entonces, 3 eh, por menos 5. Más por menos es menos. 3 por 5 es 15. Menos 8. 9 por 5. 9 por menos 5. 45, menor que, noten aquí, eh, aquí es, es importante siempre darle prioridad a la multiplicación sobre la suma, porque a veces uno se equivoca y al ver esta expresión lo que uno hace es 20 menos 2, eso da 18, y 18 lo multiplican por el menos 5, ¿y eso cuánto da? Menos 90, pero esto es falso, es un error porque tiene prioridad la multiplicación. No resten el 2 del 20, no. Primero multipliquen este 2 con este menos 5. Y el resultado de estas operaciones son los que van a operar con el 20. Entonces, pues bueno, cuidado ahí. Ya saben que si les aparece una de esas pruebas en Facebook, a veces suben ejercicios de este estilo, entonces ustedes no se, no se van a equivocar, porque saben que primero le tienen que dar prioridad a la multiplicación sobre la suma o la resta. Entonces, bueno, aquí tenemos menos 2 multiplicado por menos 5. Ambos son negativos, menos por menos es más. Entonces queda 20 más 2 por 5, que es 10. Bien. Entonces terminamos de simplificar estas operaciones con ayuda de la calculadora o a mano o como queramos. Entonces nos queda 20 más 10, 30. Y aquí de este lado tenemos todos, son negativos, en realidad, 15 y 45, 50, 60 y 8, 68, menos 68. Entonces, ciertamente un número negativo siempre será más pequeño que un número positivo. Entonces, la verificación es correcta. Listo, listo. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, únicamente nos queda representar esto en la recta numérica y, y yo aquí me, me equivoqué y comencé escribiendo abajo y se me acabaron las hojas de esta, de esta pizarra. <ríe> bueno. Entonces vamos a ver dónde hacemos esta, esta gráfica para que nos quede bonita. Bueno, bueno, listo. Ya sabemos que la verificación está bien. O sea, ya aquí no tenemos que revisarle nada de esto. Todo el proceso va, va bien, chévere. Entonces vamos a... a a terminar este ejercicio, este ejemplo, graficando esto en la recta numérica y armando el intervalo. Entonces, bueno, x menor que 2. Voy a copiarlo por acá arriba. Entonces, bueno, vamos a poner aquí el color negro. Entonces tenemos x menor que 2. Entonces, esta es la, la forma, la notación algebraica de la solución. Ahora vamos a hacer la representación en la recta numérica. Entonces, dibujamos una recta numérica, pum, flechitas en, las, en los extremos, un cero en todo el centro, colocamos el más infinito aquí eh, arriba de la flechita es, y el menos infinito acá a la izquierda. Estos sí, símbolos no es necesario colocarlos ahí. Yo los estoy colocando como para, para, para recordar a la hora de armar el intervalo, ¿sí? pero pues en, en muchos textos no, no los colocan. Entonces, bueno, ubicamos los números importantes. Eh, yo diría que el número importante que tenemos que ubicar es el número 2. Ese es el más importante, que es el que nos da la desigualdad. Los demás no son necesarios colocarlos. Si los colocamos bien, si no, pues no pasa nada. Bueno, entonces, ahora procedemos a graficar eh, primero por la, la, la primera forma de, de graficarlo y luego por la alternativa. Entonces, nos fijamos aquí en la desigualdad. Dibujamos un circulito encima del número que aparece de este lado. Es el 2, un círculo. Y como dice, x menor que, significa que la solución son los menores. Por lo tanto, dibujamos una flecha hacia la izquierda. Así. Y bueno, y listo. Eso es todo. Notemos que aquí no aparece la rayita abajo. Porque la solución son los menores. Menor que. Por lo tanto... No rellenamos este círculo, lo dejamos vacío. Al dejarlo vacío, significa que el número que aparece debajo del círculo vacío no es una solución. Y eso es verdad, porque la solución son los menores que el 2. La solución puede ser el 1, el 0, el, el, el menos 5 con el que hicimos la verificación, el 2, el menos 1, el menos 2. Cualquier número más pequeño que el 2, sin incluir el número 2. Eh... También de una vez podemos hacer la otra, la otra, la, la forma alternativa de representar esto en la recta numérica. Entonces, dibujamos nuevamente aquí abajo la recta numérica, más infinito arriba, menos infinito acá, ubicamos el 0, ubicamos el 2. ¿Y qué hacemos? Entonces, nos paramos en el número 2 y como dice menor que, vamos a hacer un paréntesis. Mirando hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Anda, voy a hacerlo con otro color. Mira un paréntesis en todo el 2. Mirando hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Pues porque la solución son los menores. Y rayamos hacia la izquierda. El paréntesis lo vamos a asociar con números que no incluimos en la solución. Por eso el paréntesis juega el mismo papel que el circulito vacío. No lo incluimos. Si el paréntesis formara parte de la solución, digo, si el, si el número que está aquí formara parte de la solución, colocaríamos un corchete como en el ejemplo anterior. Y bueno, ya con esto podemos pasar de una vez a la, not a la solución de intervalos. Entonces ya simplemente nos fijamos, por ejemplo, en, en cualquiera de estas dos notaciones en la recta numérica y escribimos un paréntesis, ambos paréntesis en ambos lados, un menos infinito aquí a la izquierda, una coma, y colocamos el número que nos da el problema, que es el 2. Y listo. Esa sería la anotación de la solución. Listo, listo. ¿Preguntas? No, profe. Eh, mm, bueno, voy, vamos a, a resolver un ejercicio para, para despejar cualquier posible duda. Eh, vamos a hacer uno del taller, que vean que no, no, soy, no soy malo, ¿sí? Voy a escoger un ejercicio del taller y vamos a hacerlo. Bueno, ustedes lo van a lo, lo, lo van a hacer y vamos a, a verificarlo aquí. A ver. Entonces, bueno, voy a coger el bueno, voy a coger este. Entonces vamos a hacer aquí pues, ejercicio. A ver, 10 X menos 95 mayor o igual que 5. Listo. Este es un ejercicio del taller. Entonces, les doy unos minuticos. Entonces, recuerden que el objetivo es, es encontrar la solución. Y eh, graficarla en la recta numérica y el intervalo. Eran la. E. <ríe> me he olvidado que ya eran la. E. <ríe> bueno. Listo. Entonces, bueno, unos minuticos. Eh, bueno, les doy unos minuticos y, y me comentan cualquier duda que, que, que, que vaya surgiendo. Ah, listo, listo, listo, qué rápida, Judy. Bueno, vamos a ver. Eh, aquí, no, aquí, no, aquí no me da la opción de darle la vuelta. Ah, sí. uh -huh. Bueno, vamos a cambiar de pantalla para, para compartirlo eh, el, el trabajo de Judy. Perfecto. Bueno, entonces, eh, en efecto, tenemos la, la desigualdad 10X menos 95 mayor o igual que 5. Eh, entonces, bueno, el objetivo es que la, que la X quede solita. Y pues sí, nos deshacemos del, del 95 que está aquí a la izquierda. A ver, se me dañó el mouse. A ver. Listo, nos deshacemos del 95. Eh, una, está restando, entonces pasa al otro lado a, a sumar perfecto. 5 y 95 son 100. Y nos deshacemos por último del 10 que acompaña a la X, pasándolo a dividir, y queda X mayor o igual que 10. Perfecto. Y listo, Lady también. Y la, la solución en la recta numérica que, no, que nos comparte yo Bueno, vamos a, a pegarla aquí también en la a pegarla aquí en, en, la, en la pantalla. Bueno, voy a, a copiarla y a, y a pegarla aquí. Eh, eh, listo, a ver, eh, en, en efecto, sí, en efecto, así sería la, la solución. Entonces, nos, anda, se me dañó el, el, este mouse que no veo el puntero, listo. En efecto, nos paramos en el, en el 10 y pues rellenamos el círculo porque como dice mayor o igual, si dice mayor o igual está la rayita abajo, entonces rellenamos el círculo y nos dirigimos hacia la derecha porque como la solución son los mayores o iguales, entonces vamos hacia la derecha, vamos hacia el más infinito. Perfecto, entonces esa sería la, la respuesta. De pronto lo único sería pues como para, para que quede bien bonito, entonces ponemos la flechita a la izquierda, aquí en las punticas, y, y ubicamos el número 0, el origen. Y listo, pero sí, así eh, la representación es, es correcta. Eh, y el intervalo, ¿cómo, cómo vendríamos a hacer el, el intervalo? A ver, entonces, solución en notación de intervalos es igual, entonces, ¿qué, qué colocamos ahí? Bueno, si quieren, si lo quieren escribir primero en, en, el, en el chat, de pronto para, para que escriban el infinito, pues escriban con, con palabras, escriban infinito. Y ya. O sea, digamos yo como, como recomendación, ustedes notan de que tienen que escribir el más, el, el más infinito en, en, el, en la notación de intervalo. Entonces, el más infinito como va a la derecha, entonces ustedes colocan aquí, dejan un espacio y colocan más infinito y, colo y ponen un paréntesis cerrándolo. Aquí va una coma y tienen que escribir el número que va aquí con el paréntesis o el corchete. Entonces, pues, ¿qué ponemos ahí? Corchete o paréntesis. Corchete, profe. Exacto, ponemos aquí el corchete mirando para acá, porque pues el, el, el, la desigualdad tiene una rayita abajo. Y ahí colocamos el, el número que, que aparece, que es el 10. Y listo, listo, listo, eso es todo. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces, como pueden ver, el, el taller está fácil, realmente, el, el punto 1, las seis primeras desigualdades, es simplemente aplicar esto y sale. Eh, bueno, entonces, eh, bueno, queda quedan otra media hora. Entonces, vamos a aprovechar para, para avanzar un poquito en los, en los ejercicios de la segunda tanda, ¿sí? de, de los del 7 al 10. O sea, bueno, la idea, bueno, la idea es que, bueno, de momento resolvimos, resolvimos una ecuación, una desigualdad que tenía una sola incógnita. Ahora vamos a resolver varias desigualdades al mismo tiempo. Bueno, listo. Entonces, ah, bueno, ya desde luego, y creo que no alcanzamos a resolver varias como tal. Vamos a empezar con, con un sistema de dos. Listo. bueno, bueno vamos a, a lo siguiente. Bueno, vamos acá. Eso, entonces, estamos aquí. Ahora, Vamos a resolver una desigualdad lineal, digamos, que todas son lineales, con dos incógnitas. ¿sí? Entonces, ojo, arriba resolvimos desigualdades con una sola incógnita la X. Ahora vamos a tener dos, la X y la Y. Entonces, ejemplo. Sería ejemplo 1, 2, allá. Ese sería ejemplo 3. Vamos a considerar la desigualdad. A ver, un segundito, la copio por aquí. Escribir esta desigualdad. 2X más eh, 4 y igual mm -hmm. bueno vamos a, a ponerle aquí este 2 vamos a convertirlo mejor en un en un 20 entonces vamos a ponerle aquí de este lado igual a a ver a ver a ver a ver a ver igual a 24 por ejemplo, vamos a inventármelo así. Listo, tenemos esta, esta... Ah, bueno, igual no. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a ponerle mayor o igual. Listo, tenemos esto. Vamos a ponerle 20X más 4Y mayor o igual que 24. Listo, entonces notamos que esto es una desigualdad porque involucra el signo de desigualdad. Tiene además dos incógnitas, que sería la letra X y la letra Y. El objetivo es encontrar cuáles son las soluciones. Entonces, ¿qué sucede aquí? Resulta que, así como arriba, la solución de esta desigualdad son infinitos objetos, infinitos números. ¿sí? Entonces, para poder expresar bien su solución, lo que vamos a hacer es graficarla en el plano cartesiano. Entonces, bueno, le eh, pronto como una, una observación importante... A este, este problema es notar que, que siempre es, es bueno trabajar con, con los números más sencillos posibles, por ejemplo un, acá podemos ver que tanto el 20 como el 4 y el 24 son todos números pares además todos son divisibles también, bueno y no solamente son pares son divisibles entre 4 entonces pues para no complicarnos tanto la vida con números grandes vamos a simplificar la desigualdad Simplemente vamos a dividir todo entre 4. Entonces, simplificamos. Pudimos simplificar, no necesariamente en, en todas se puede hacer. Entonces, 20 dividido 4, 5. 4 dividido 4, 1. O no colocamos nada, así que la Y solita. Y 24 dividido 4 es 6. Listo, noten cómo cambió, ya quedó un poquito más sencilla, un poquito más bonita. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Voy como a adelantarme un poquito hacia el futuro, hacia la solución. Y vamos a, a usar un programa para, para graficar esa, la solución de esa desigualdad. Bueno, eh, aquí realmente no, no, no hay mucha álgebra que aplicar. O sea, acá arriba, como únicamente había una sola incógnita, que era la X, entonces, pues, acá arriba, ¿sí? Entonces, lo que uno hacía, pues, era que la X quedara solita en un solo lado y los números conocidos del otro. Aquí hay un problema, y es que hay dos incógnitas. Realmente no, no tendría mucho sentido que la X quede de un lado y la letra Y del otro. No nos estaría diciendo mucha cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar directamente esto en el plano cartesiano. Entonces, bueno, eh, vamos a utilizar el siguiente programa. Aunque, desde luego, hay muchos, muchos programas. Entonces, bueno, a mí me gusta este. Dresmos, calculadora gráfica. Bueno, ya se las, se las escribo en el chat. Listo, ahí está. Entonces, ojo, la cal esta calculadora la pueden utilizar en el trabajo. Incluso la, la, la usen us, la, para, pues, para que el trabajo quede bonito. <ríe> Digámoslo así. Quede bien presentado. Sin embargo, ustedes me tienen que presentar ciertos procedimientos. ¿sí? Entonces, bueno, ya desde luego en, en la clase iré mostrando los procedimientos. Entonces, por ahora, lo que vamos a hacer es que aquí en la parte izquierda de la calculadora. Vamos a introducir la desigualdad que tenemos. Entonces, bueno, la desigualdad era... 5X más Y mayor o igual que 6. Entonces vamos a escribir aquí, 5X más Y mayor o igual que 6. Entonces, si no tenemos el mayor o igual, lo buscamos aquí en el teclado. Le damos acá mostrar el teclado y buscamos el mayor o igual. Aquí está. Entonces mayor o igual que 6. Listo. Entonces, bueno, ya podemos ocultar el teclado y nos fijamos en lo que acaba de aparecer. ¿sí? Vamos a alejar esto un poquito y podemos ver que lo que, pues, digamos, lo que tiene Desmos es que nos grafica aquí el plano cartesiano. Tenemos dos líneas rectas perpendiculares. Aquí tenemos el eje horizontal, que es el llamado eje X, y aquí el eje, el eje vertical, el eje Y. Entonces, eh, lo que uno hace es introducirle funciones a esto y cosas. En este caso le vamos a introducir una desigualdad. Entonces noten que al introducir esta desigualdad me, me traza una línea aquí de color rojo y un pedazo, una zona también queda coloreada de color rojo. Si nos alejamos aquí lo más que podamos con esta calculadora, podemos ver que lo que hizo la gráfica, lo que hizo esta desigualdad, fue colorear la mitad del plano cartesiano de color rojo. Todo este pedazo quedó de color rojo, mientras que este no se tocó, quedó blanco. Nos podemos alejar lo que queramos con la ruedita del mouse. Y vemos que todo es así. ¿sí? La, mitad del plano, la mitad del plano exactamente quedó colorida de color rojo. ¿sí? Mira, vamos a ver hasta dónde llega el, esta calculadora, la, la, la potencia. Entonces, bueno, bueno parece, bueno pensé que iba a acabar más rápido. Miren, miren por ejemplo. Mire todo, todo lo que tiene. Bueno, vamos a, a devolverme. Listo. Bueno. Lo importante es que nos partió el, el plano a la mitad y, que, y quedó de color rojo. Ahora, bueno, ahora como me, me vuelvo a como estaba, aquí vamos a, a, a resetear esto. Eh, nosotros vamos a decir que el pedazo de color rojo es un semiplano y el pedazo de color blanco es otro semiplano. Entonces, lo que hizo la desigualdad fue partir el plano cartesiano en dos pedacitos de plano, digamos, llamados semiplanos. Este semiplano, un pedazo de acá, y este otro semiplano. Resulta que si nosotros nos paramos en cualquier punto que esté ubicado en el pedazo de color rojo, ese punto va a ser una solución de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo doy clic aquí en este puntico, vamos a darle aquí a ver si nos aparecen las... Ahora no me apareció la coordenada. No tan raro, antes, me, antes aparecían... Antes me parecía la coordenada. Bueno, voy, a, bueno, vamos a, voy a resetear esto otro, otra vez para ver si de pronto ya me la, la, ya la muestra. A ver. Desmos calculadora gráfica. Bueno, tan raro, a veces uno le daba clic por aquí, aquí clic, y, y le mostraba a uno el, los números que estaban ubicados ahí, el puntico. Y ahorita no lo está mostrando. Bueno, debe ser al, algún error que tiene ahorita la, la calculadora. Pero bueno, vamos a suponer que yo me paro aquí. Me paro, bueno, vamos a tomar eh, por acá, me paro justo aquí. Entonces, ustedes se fijan que hay dos líneas eh, medio transparentes. Y si nos bajamos aquí, podemos ver que acá está ubicado el número 3. Y si nos vamos por esta línea horizontal, podemos ver que acá está ubicado el número 2. Entonces, justamente aquí, ese, ahí uno tiene el punto que tiene coordenadas en X3 y en Y2. Entonces, significa que este puntico forma parte de la solución de esta desigualdad. El punto 3,2. De igual manera, cualquier punto que nos paremos sea donde sea, pero si está en, la, en el pedazo de color rojo, va a ser una solución. Mientras que si nos paramos en un punto que está en el pedazo de color blanco, por acá, entonces no va a ser una solución de la desigualdad. Bueno, entonces vamos como, como a, a poner esto un poquito más de, de contexto aquí. Creo que vamos a, aquí en esta hoja, vamos a, a copiar esta gráfica. Entonces vamos a, vamos a dibujar aquí el plano cartesiano. Entonces, el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y, donde se cruzan es el origen. Les colocamos una flechita a las puntas y estamos graficando la desigualdad 5X más Y mayor o igual que 6. Colocamos acá 5X más Y mayor o igual que 6. Listo, trazamos esa, esa línea, aquí la hicimos de color rojo, entonces vamos a trazarla aquí también de color rojo. Bueno, sería una línea como, como este estilo, algo así. Y coloreamos de color rojo la parte de arriba. Vamos a, a, a, a, a rayarla de esta forma. Entonces, cualquier puntico del plano cartesiano que esté ubicado en el pedazo de color rojo va a ser una solución de esta desigualdad. Entonces, bueno... Eh, Ah, ahora sí ya me funcionó. Ah, es que esto me, ahora me, me bota sobre esta línea, B. Ahora me, me, me bota números así. Bueno, pero yo juraría que antes le botaba unos números en el contenido. Pero bueno, no importa. Listo. Eh, notemos algo importante y, y es son, son los puntos de corte con el eje. Por ejemplo, si le damos clic aquí, nos arroja la coordenada 1,2, 1.2 y 0. ¿sí? En X vale 1.2 y en Y vale 0. Si vamos por aquí arribita, le damos clic aquí, nos arroja la coordenada en X vale 0 y en Y vale 6. Bien, listo. Entonces, eh, lo que... Entonces vamos a hacer como una especie de verificación. Vamos a colocarla aquí. Vamos a verificar. A verificar que la región o semiplano de color rojo en efecto es la solución de la desigualdad. Entonces, simplemente vamos a tomar un punto que esté en el pedazo de color rojo. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, aquí a, a Desmos y vamos a ubicar un número. Nos vamos a asegurar que el punto, en efecto, esté en el pedazo de color rojo. Entonces, por ejemplo, aquí aparece el número 6, el número 5. Ahí está el número 5. Listo, entonces, si al 5 consideramos X igual a 5 y le asignamos a Y cualquier número que esté por aquí, entonces, pues por ejemplo, X igual a 5 y Y igual, puede ser cualquiera, puede ser Y igual a un número grande, por ejemplo, X igual a 5 y Y igual a 10. Este puntito de acá. Entonces, vamos a escribirlo aquí en, el, en este dibujo. Por acá vamos a ponerle el X igual a 5, va a estar aquí. Y el y igual a 10 va a estar como por acá. ¿sí? Entonces, colocamos el puntico por acá. Un puntico imaginario así. Ahí estaría. Acá. Y acá. Listo. Entonces Este punto tiene coordenadas en x5 y en y10. Entonces, recuerden, esta notación es un poquito parecida a la anotación de intervalos, pero pues se usa para representar puntos o en forma alternativa. Esos son como direcciones. Eh, el eje X es como si fueran las, las, las carreras, y el eje Y es como si fueran las calles en el, en el mapa de una ciudad. Bueno, entonces, primero colocamos el 5 que representa el eje horizontal, el eje X, y luego el, el, y, el 10 que corre, representa el eje el Y. Bien, entonces la idea es que tenemos que reemplazar la X por el 5 y la Y por el 10 en esta ecuación. Si nos da algo verdadero, entonces estaríamos diciendo la verdad. La región de color rojo es una solución de la desigualdad. Si encontramos algo falso, entonces significa que nos equivocamos en algo. Bueno, entonces hagamos eso aquí. Escribimos entonces 5X, es decir, adentro colocamos entre paréntesis el 5 también, más Y, que vamos a reemplazarla por el número 10, mayor o igual que 6. Listo. Simplifiquemos y vemos qué pasa. Entonces, 5 por 5, 25, más 10, mayor o igual que 6. 25 y 10, eso es 35, mayor o igual que 6. ¿Esto es verdadero o es falso? Listo. Eso es verdadero. El 35 es mucho más grande que el 6. Por lo tanto, en efecto, el pedazo de color rojo es una solución de la desigualdad. ¿Sí? Todo este pedazo, ¿sí? Todo, todo eso de lo que está por arriba. Si nosotros hubiéramos tomado un pedazo que estuviera por aquí abajo, eh, por ejemplo, el, el punto, digamos, en, en X igual a menos 1, y en Y, digamos, menos 5, entonces sería el puntico por acá, menos 1, menos 5, y reemplazamos estos valores aquí en la desigualdad, vamos a ver que, no, que conseguimos un resultado falso. Hagamos ese, ese, ese análisis para ver. Entonces, eh, bueno, vamos a hacerlo como por aquí en pequeñito, entonces, reemplazamos la x por el 5, la x por el menos 1, perdón, tenemos entonces 5, abro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, más, menos 5, entre paréntesis, mayor o igual que 6. Hacemos las operaciones, 5 por menos 1 es menos 5, más por menos es menos Terminamos de simplificar, menos 5 y menos 5, ambos son deuda, eso es menos 10. Y esto es ciertamente falso, menos 10 no es más grande que el 6, menos 10 es una deuda y el 6 es el dinero que tenemos. Entonces, como esto es falso, nos está diciendo exactamente que si nosotros no salimos de la región de color rojo, como por colocarnos acá, no vamos a encontrar una solución de la desigualdad. ¿sí? Entonces, conclusión. La solución de la desigualdad está en el pedazo de color rojo. Listo. Listo, listo. Bueno, eh, entonces digamos que esto es prácticamente el taller realmente. El, el, segundo, el segundo punto del taller, vamos a colocarlo aquí. Entonces, listo. El segundo punto del taller y el, el último, el aplicado, lo que les pide a ustedes es graficar las desigualdades. Y ustedes pueden notar que todas estas tienen dos incógnitas, la X y la Y. Entonces la idea es graficar esto en el plano cartesiano. ¿sí? Entonces ustedes se pueden apoyar de este programa o cualquier otro programa. ¿sí? Lo que sí es obligatorio es que me expliquen eh, cuál es la solución y por qué. Entonces, para ello, eh, lo que voy a hacer en, en lo que queda de la clase y en la próxima clase, es explicar el razonamiento que nos lleva a hacer esta figura, a hacer este dibujo, ¿listo? Entonces, utilicen Desmos para, para graficar, para verificar cosas y todo, pero pues tenemos que escribir en el trabajo los argumentos que nos llevan a esta solución. Bueno, eh, y bueno, notemos desde luego que en el trabajo pues aparecen dos desigualdades y aquí pues de momento únicamente hemos graficado una sola. ¿sí? Pero pues en realidad también se, eh, eso también se puede, digamos, hoy estamos estudiando una situación sencilla y en la próxima clase lo hacemos con dos. como si por ejemplo yo aquí en, en, en Desmos le introduzco otra desigualdad. Por ejemplo, le introduzco 2x menos 4. Eh, menor que que y introduje esta desigualdad y miren lo que me hace esmos me graficó otro pedazo ¿sí? otro semiplano y esta vez me lo colocó aquí de color me ver qué color es este para mí este color es es azul no sé yo acá le tengo cierta eh, cierta una pantalla un color un color diferente un protector de pantalla al computador y de pronto me cambia los colores y usted lo vende de otra forma pero listo, pero bueno, miren que me graficó este pedazo de acá, yo creo que este es, un, este es el color azul. Y pues resulta que la solución de estas dos desigualdades al mismo tiempo, que es lo que vendría a ser un sistema de desigualdades, es justamente el pedazo en donde se combinan ambos colores. En este caso, el pedazo donde se combina el color azul y el color rojo. Entonces creo que azul y rojo forman el color morado. Por lo tanto, la solución es este pedazo de color morado de aquí. Si ustedes toman un puntico que esté en el pedazo de color morado, ese punto va a ser una solución del sistema de desigualdades. Si por el contrario tomamos un pedazo que esté, un punto que esté únicamente en el pedazo de color rojo, entonces va a ser solución de la primera desigualdad, pero no de la segunda. Si tomamos un puntico que esté por acá, en, únicamente en el pedazo de color azul, entonces va a ser verdad la segunda desigualdad, pero no la primera si tomamos un punto que, que está en el pedazo que no quedó coloreado con nada, entonces ambas desigualdades van a ser falsas. Mientras que si tomamos un punto que esté donde se combinan los colores, cualquier punto que sea, siempre vamos a tener una solución de la desigualdad. Eh, y bueno, eso tiene aplicaciones en problemas de, de optimización de, en economía. Entonces por eso es que está este tema en, en el contenido de sus programas. Y pues un ejemplito es el que tiene, es el último punto del taller. Eh, bueno, listo. Entonces, eh, ¿tienen alguna pregunta? Ya creo que he hablado mucho. Bueno, entonces, para cerrar, que ya creo que no me están prestando atención, voy a, voy a dar una serie de pasos eh, que, que, que tienen el objetivo de aprender a, a graficar. ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que estos pasos yo lo, eh, lo voy a dar pues para una sola desigualdad. ¿sí? El objetivo es que si uno tiene varias desigualdades, pues uno tiene que aplicar estos pasos dos veces. Entonces, bueno, voy a, a cambiar de pantalla y lo voy a, a colocar aquí mejor. Entonces, bueno, ahí están. Pasos para graficar una desigualdad lineal. Entonces, aquí yo he colocado siete, seis pasos que nos van a permitir hacer lo mismo que hace la calculadora de Esmos. Yo no pido que en el trabajo me hagan todos estos pasos, pero sí pido que me, me argumenten el, el procedimiento. Entonces, bueno, vamos a ver qué dicen estos pasos. Entonces, ojo, acá dice para graficar una desigualdad lineal. Vamos a poner este una en, en, en negrilla, ¿sí? Una sola. Como la que tenemos acá arriba. 5X más Y mayor o igual que 6. Entonces, primer paso despejamos Y. Simplemente pasamos este 5X al otro lado, como está sumando, en el otro lado va a pasar a restar. Segundo paso, calcular la función lineal asociada a la desigualdad. ¿Qué es eso de la función lineal? Pues acá lo coloco entre paréntesis. Colocar el símbolo igual, signo más bien, colocar el signo igual, en lugar del que tiene la desigualdad. Es decir, el paso número 2, lo que nos pide es que quitemos este mayor o igual, y coloquemos el igual. Y listo. Paso número 3. Hacemos una tabla de tabulación con dos puntos para graficar la función lineal. Entonces dibujamos el plano cartesiano, y hacemos una tablita de tabular. Paso número 4. Si la desigualdad es estricta, cuando yo digo la desigualdad estricta, me refiero... a a que aparece el signo mayor que o el menor que, sin la rayita abajo. Entonces, punteamos la línea de la gráfica de la función lineal. Entonces, graficamos la línea y la borramos por pedacitos. De otro modo, la dejamos tal y como aparece. Paso número 5. La, notamos que la gráfica de la función lineal divide el plano cartesiano en dos semiplanos. Estos eran los dos pedazos que teníamos ahorita en, en desmos. El pedazo de color rojo y el pedazo que no quedó coloreado. ¿sí? El objetivo es escoger uno de esos dos pedazos porque uno de ellos es la solución. Entonces, tenemos que escoger uno de ellos. Tomamos un punto que esté ubicado en cualquiera de esos semiplanos y lo evaluamos en la desigualdad. Si al hacerlo la desigualdad es verdadera, la solución de la desigualdad es toda la región determinada por el semiplano donde está el punto. Es decir, ahí es donde coloreamos el pedazo de color rojo. Esa es la solución. Pero si por el contrario la desigualdad es falsa, entonces la solución está en el otro semiplano. Coloreamos el otro pedazo. Bien, listo. Sexto paso, bueno, precisamente colorear el pedazo que acabamos de conseguir. Listo, entonces, bueno, estos seis pasos nos resumen el proceso que debemos seguir a la hora de, de, de graficar. Entonces, ojo, esto es para una sola desigualdad. La idea es que si tenemos dos, como en el taller, aquí lo tengo abajo, hacemos aplicamos cada paso, los pasos con cada una de ellas, y luego mezclamos las dos gráficas. Bien, entonces solamente nos, nos queda poner en práctica esta serie de pasos. Bueno, vamos a adelantar un poquito y a ver hasta dónde llegamos y la próxima clase lo, lo terminamos. Entonces, bueno, vamos a hacer esto en, en Paint. Entonces, anoten estos pasos, tenganlos por ahí en un pantallazo o, o algo. Bueno. A ver. Listo, bueno, entonces vamos a, a, a trabajar en Paint para, para hacer la, los pasos para graficar algo. Entonces, bueno, voy a, colo a colocar aquí el, los pasos que tenemos. A ver. Hombre, es muy grande, vamos a poner un 50. Listo, bueno, ahí tenemos los pasos. Vamos a tenerlos siempre en mente. Y tenemos aquí la desigualdad que queremos resolver, que sería esta de aquí. a pegarla por acá también para tenerla. Listo, el objetivo es graficar esta desigualdad. Entonces vamos a fijarnos qué nos dicen los pasos. Primer paso, vamos a hacer este. Despejamos Y. Entonces hacemos que la Y nos quede solita. Simplemente pasamos el 5X al otro lado. Quedaría entonces, vamos a darle un poquito más de grosor a este lápiz. Nos queda entonces, Y es mayor o igual, bueno, vamos a ver si lo, un poquito más para que me quede la letra un poco mejor. Listo. Y es mayor o igual que 6 menos 5X. Listo. Eso es lo que dice el paso número 1. Despejamos Y, ya quedó solita. Paso número 2, Bueno, vamos a ponerle aquí el número, ese sería el paso número 1, bien, y luego viene el paso número 2. Calcular la función lineal asociada a la desigualdad, es decir, colocar el signo igual en lugar del que tiene la desigualdad. Entonces nos vamos a olvidar por el momento de este mayor o igual, y simplemente vamos a colocar el igual, y igual 6 menos 5, x. Listo. Paso número 3. Hacemos una tabla de tabulación con dos puntos para graficar la función lineal. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una, una tablita de tabular, así. Y únicamente le vamos, a, a, vamos a, a tabular dos puntos. Bueno, entonces en una columna vamos a ubicar los valores X y en la otra los valores Y. Le damos a x los valores, que, los números que queramos. De preferencia números bonitos, números que no nos haga multiplicar tanto ni usar la calculadora. Entonces, por ejemplo, x igual a 0. Cuando x vale 0, pues y ¿cuánto valdrá? Reemplazamos la x por el 0 para ver cuánto vale y. Entonces, 5 por 0, esto es 0. 6 menos 0 es 6. Cuando x vale 0, y vale 6. Luego, asignémosle otro valor a la x, por ejemplo, si x vale eh, 4, por ejemplo, entonces reemplazamos la x por el 4 para ver cuánto vale y, 6 menos 5 por 4, entonces 6 menos 5 por 4 es 20, ahí quedaría menos 20. ¿Menos 14? Exacto. Menos 14, Ay, me asustaste. <risa> En el menos, menos 14. Listo. Entonces, este es el paso número 3. Hacer una tablita de tabulación con dos puntos. Simplemente dos, dos, hacemos dos evaluaciones y listo. suficiente. ¿Por qué es suficiente con dos tabulaciones? Porque nosotros vamos a dibujar una línea recta. Y una línea recta uno la puede determinar completamente con un par de punticos. O sea, uno dibuja dos puntos y únicamente podemos trazar a través de ellos una y solamente una línea recta. Una sola, no hay más de dónde Entonces, por eso la tabulación únicamente es con dos. Bueno, entonces, listo. Ese sería el paso número tres. Ahora vamos a hacer el paso número cuatro. Ah, bueno, todavía no hemos terminado el paso número tres. No, el paso tres dice, hacemos una tabla de tabulación con dos puntos para graficar la función lineal. Entonces, de una vez tenemos que graficar esto. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por aquí. A ver, eh, bueno, vamos a escribirla aquí. Hacemos, trazamos dos líneas perpendiculares. ¿sí? Las ponemos bonitas, le ponemos el, la, la, las flechitas en las puntas. Eh, colocamos el nombre al eje horizontal, que es el de las X, y el eje vertical, que es el eje de las Y. Y ubicamos el par de puntos que acabamos de conseguir en la tabulación. Entonces, ojo, ¿no? 0 y 6 significa que en X vale 0 y en Y vale 6. 4 y menos 14 significa que en X vale 4 y en Y vale menos 14. Listo, entonces ubiquemos esos puntos 0 y 6. Entonces, X vale 0. Cuando X vale 0, ese es el origen. O sea, es el eje de la Y. Y ubicamos el número 6 en el eje de la Y. Entonces vamos a suponer que el número 6 está por aquí en el eje Y. Por lo tanto, el puntico, este puntico sería, vamos a ponerlo aquí, ahí sería el punto 0,6. Hacemos lo mismo con el 4 y el menos 14. Entonces, ubicamos en X el número 4, vamos a suponer que el 4 esté por acá. 1, 2, 3 y 4. Y en Y el menos 14. El menos 14 en Y estaría por aquí abajo. Vamos a suponer que ahí está. Menos 14. Listo. Trazamos unos punticos así, imaginarios, paralelos al eje X. Y unos punticos imaginarios, paralelos al eje Y, así. Y donde se, se chocan, justo acá. Ese es el puntico 4, menos 14. Vamos a ponerlo Y le ponemos el nombre: 4, menos 14. Ahora lo único que tenemos que hacer es unir con una línea el par de puntos que acabamos de hacer. Entonces vamos a hacerlo aquí de color rojo y vamos a ver si me, me queda bien trazada. Vamos a ver si me sale bien el pulso. Entonces la idea es que trazamos una línea así. Uy, me salió. Ahí está. Unimos esos par de puntos con una línea. Le colocamos unas punticas a la, a, la, a la línea porque es una línea infinita. Y esta sería la gráfica de la función lineal asociada al problema. Es decir, esta es la gráfica de Y igual 6 menos 5X. Bien, entonces, bueno, este sería el paso número 3 del procedimiento. Entonces, nos quedan por desarrollar el paso 4, 5 y 6. Pero esos pasos únicamente consisten en saber qué región vamos a colorear. Si es el pedazo de acá arriba o si es el pedazo de acá abajo. Por lo que mostré ahorita en la calculadora de ESMO, nosotros ya sabemos que la solución es el pedazo de acá arriba, ¿sí? Pero tenemos que llegar a, ese, a esa respuesta utilizando los pasos 4, 5 y 6. Bueno, como ya no queda tiempo, vamos a, a terminar este ejercicio la próxima clase. De igual manera, pues yo, yo los invito para que vayan avanzando en el taller, porque, bueno, como saben, esta es la unidad más cortica y, y la fecha de entrega es de este domingo en 8. Cualquier duda yo, yo voy a estar atento. Eh, no sé si tengan alguna pregunta. Ricardo, Lady, Judy. No, señor, José. No, profe, todo claro. Bueno, ¿seguras? <risa> ¿Seguros? Sí, profe. Bueno, ¿Profe? Me, me revisan las partes que, que no me prestaron atención o algo. Eh, bueno, entonces, igual manera, estoy atento a cualquier duda. Entonces, gracias por asistir y, y que tengan feliz noche. Igualmente, profe, igualmente las compañeras. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gracias. Voy por ese 5 <risa> Bueno, profe. Claro, claro, con, con la calculadora tú la usas para verificar y, y confirmas que lo que estás haciendo está bien y, y ves que sí es merecido. Vale, profe. Bien, gracias. Muchas gracias.